lado no tienen miedo y vemos que la gente hoy tiene miedo uh, no tiene miedo de ir al trabajo no tiene miedo de ir a un restaurante no tiene miedo de ir a compras con la pandemia no tiene miedo de ir al gimnasio no tiene miedo de ir a la playa no tiene miedo de salir de viaje quizás uh, ir a montar ir a tomar un avión vemos que hay pilas largas para esperar un avión o un medio de transporte ya cuando se suben todos ya se las perdió el miedo pero Vemos que sí tiene miedo de ir a la iglesia, pero el Señor, el Espíritu Santo, esta semana nos pone que el problema nunca ha sido la iglesia. El problema uh, siempre ha sido el corazón de, de estas personas, que siempre está alejado de Dios. No ha sido la iglesia, ha sido, uh, ha sido las personas. Dicen estar bien, pero no están, no están bien. Es por eso que el Señor nos lleva a Romanos, capítulo 12, versículo 4 que nos dice, pues, así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La palabra nos dice que todos tenemos diferentes funciones, tiene, tenemos diferentes propósitos, pero vemos hoy una, un pueblo de Dios que tiene miedo de ir a la iglesia, pero no tiene miedo de hacer otras cosas, las, las cosas del mundo. Y como siempre lo decimos, pues, eh, los tiempos eh, que estamos viviendo hoy de maldad, los tiempos que estamos viviendo hoy que realmente... No se está buscando la presencia del Señor. Eh, se ve un enfriamiento de, del amor hacia, a, hacia el Señor. La gente únicamente va a una iglesia, únicamente a, a hacer un club social, más no buscar la presencia de Dios. Se dice la gente, en la palabra, lean la palabra, pero no quieren ir a escruiñar la palabra, no quieren profundizar la palabra del Señor. Es por eso que el Señor nos dice una vez más pues así como... En un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. El Señor te ha escogido, no una, por una casualidad, te ha traído a esta tierra por un propósito grande y poderoso. Ya es decisión de cada uno lo que uno quiere hacer, eh, realmente esa decisión que quieres tomar. El, el Señor nos da ese libro albedrío, pero si realmente quieres uh, tomar ese paso, decir Señor, heme aquí, como decía el profeta Isaías, heme aquí, estoy aquí, estoy preparado para ir a lo sobrenatural, como siempre lo digo, pero la gente no está dispuesta, la gente únicamente quiere las cosas fáciles, les gusta usar mucho historia este o oh, juzgue, juzgue, juzgue, juzgue, juzgue, juzgue, pero ellos no se miran mismos, pero no tienen miedo de, de, de hacer muchas cosas, de hacer otras cosas, los que, lo que te dije y lo que me dice el Espíritu Santo, eh, una, vez, una vez más, te voy a repetir, no tienen miedo de ir al trabajo, no tienen miedo de ir a un restaurante, no tienen miedo de ir de compras, no tienen miedo de ir a un gimnasio, no tienen miedo de ir a la playa, no tienen miedo de salir de viaje. Pero para la iglesia siempre hay un pretexto. ¿Qué, qué, estamos, ¿Qué estamos esperando, iglesia? El Señor está, está golpeando muchas veces en la puerta de vuestros corazones. Pero ¿cuánto más necesita el Señor decirte, te estoy llamando, ven a mi casa, ven a mi templo, Búscame, busca mi presencia, de mañana, tarde y noche. Hoy no vemos un Daniel, hoy no vemos un David, hoy no vemos un Abraham, hoy no vemos un, un, un Jacob, hoy no vemos esos grandes, esos grandes personajes de la Biblia. Vemos un pueblo de Dios que está con miedo, tiene temor de realmente seguir los pasos, el camino del Señor, que el camino de la verdad y la vida es el Señor. Él nos dijo que íbamos a tener tribulaciones, Claro que sí. Él nos dijo que no íbamos a tener. Que las íbamos a tener. Es por eso que el Señor también nos lleva a Hechos 16, capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias uh, eran confirma, uh, confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pero hoy, vamos, hoy vemos lo contrario. Vemos que las iglesias están creciendo, pero únicamente para, hacer, para divertir a las cabras. Vemos que hoy oh, iglesias están creciendo únicamente para, para ganarse en la, en, la, en la parte financiera. No estoy diciendo que todas, pero vemos hoy realmente que tiene miedo, real, eh, no vemos lo que, que, que se está poniendo en práctica. Una vez más, Hecho 16.5 nos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Hoy vemos un pueblo de Dios que no tiene fe, no tiene la convicción. No tiene esa convicción de realmente de creerlo a la palabra que el Señor te dio hace mucho tiempo. Pero somos buenos para juzgar, somos buenos para criticar, somos buenos para señalar, pero... No, no miras tu propio ojo, pero miras el de los demás. Criticas a los demás. Eso sí no te da miedo. Pero para, eh, para ir a hacer otras cosas, pero para entregarte totalmente al Señor, no hay tiempo. Tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Pero si tienes tiempo para mirar una película de Netflix por dos horas, si tienes tiempo para a, a whatsappear, como lo dicen en español, o mandar un whatsapp eh, por 15 minutos, una conversación de, de whatsapp, ¿Dónde está el temor, iglesia? El Señor en esta, en esta semana nos está diciendo, ¿dónde está el temor? Así como nos anima, también nos exhorta con amor. El Señor realmente está buscando su iglesia viva, esa, esa novia que se, que se, se esté preparando, esa, esa novia sin arrugas y sin mancha. Pero vemos un pueblo de Dios enfriado, un pueblo de Dios que únicamente va a la iglesia a, a juzgar, a criticar, nos creemos ya, se creen ya perfectos. Los que llegan, los que están ahí, si se están equivocados, corregimos, ayudamos a corregirlos, no a juzgarlos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Primera de Corintios 3, 16, mira lo que nos dice. No sabéis que, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Muchas veces buscamos la excusa de que no tengo tiempo, la iglesia queda muy lejos. Listo, si la iglesia queda muy lejos, comienza a, a congregarte en, ese, en, en, en, esa, en esos devocionales mira eh, nuestros videos o otros videos de, de otras personas que realmente están cimentadas en la, en la palabra de Dios comienza a orar, a hacer esos ayunos comienza a buscar la palabra a, a escudriñar la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo pero vemos un pueblo que, que quieren todo mascarito quieren todo en bandeja de plata no vemos la disposición, no vemos eso realmente esa estramilla no lo vemos Vemos que todo, pero qué significa, no, eh, es que qué pereza, es que no, no, vayamos más. Yo digo, vayamos a esas siete millas más en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que un proverbio 4.23 que nos habla el Señor. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Mira lo que nos dice el Señor por medio de este proverbio. Cuida tu corazón de lo que dices. Cuida del, del corazón de las prioridades que estás poniendo en tu vida. Estás poniendo a alguien y igual al Señor, mucho cuidado. Ese es el miedo, es, eh, tienen miedo, tienen miedo de hacer ese paso. Tienen miedo por, he escuchado a uh, muchas personas que dicen cuando dentro con Dios todo se pone como más difícil. Realmente tienes que saber si estás realmente cimentado en Él o lo estás buscando como ese Dios bombero. Entonces, una vez más, por sobre todas las cosas Cuida tu corazón porque Él maneja la vida. Tú tienes un corazón limpio, tú tienes un corazón dispuesto para el Señor, claro que va a haber cosas, cosas altas y bajas, pero en esos momentos el Señor va a tener su misericordia y su gracia van a estar contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. No importa lo que hayas pasado. Cuando lo estaba hablando la semana pasada con alguien, la víctima cometió errores, pero eso no significa que nosotros vamos a cometer. Y alguien lo estaba juzgando. Y, y el señor comenzó, no me acuerdo el nombre de quién lo estaba juzgando, pero comenzaban a mirar. El señor comenzaba a pesar, el corazón conforme al corazón del señor. Por quién fue el señor, por, por la persona que lo estaba acusando, por David, por David. Era un ejemplo que se estaba entregando, se estaba humillando, estaba llorando, mojaba sus sábanas con sus lágrimas en oración, en desespero de, buscar, de la búsqueda del, de del señor. Pero hoy vemos que las personas no están haciendo lo que dice este proverbio, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque ven mal la vida. No, vemos que, que creemos que con una sola oración, unos 15, 30 minutos, ir a un templo y porque y hice una sobre ¿y es suficiente? No. Si todo fuera así, es todos fuéramos salvos. Te lo digo. Así que el título es, no tienen miedo. No tienen miedo de lo que diga el Señor. Pero si tienen miedo de lo que diga un hombre. si tienen miedo de lo que diga un líder si tiene miedo de lo que diga el otro hermano. Entonces, el temor, ¿dónde está la iglesia? Dónde está es el temor. ¿Realmente tienes el temor al Señor? Tú dirás, claro que sí, bueno, que se vea. Ve al templo, comienza a congregarte, comienza a buscarte la presencia de Dios. Y si te queda muy lejos, comienza a escuchar devocionales. Te invitamos que, si quieres seguirnos, eh, vea nuestro canal, canal de YouTube, Cristianos en la Gloria, por Facebook, por Instagram, por Twitter, Hoy en día hay muchas maneras de hacerlo, pero tienes que tener cuidado, pídele siempre la dirección al Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Jeremías el 10, 29, 13, miren lo que nos dice, me buscarán, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo te digo, todas esas personas que no tienen miedo de ir al trabajo, no tienen miedo de ir a un restaurante, no tienen miedo de ir a comprar, no tienen miedo de ir a un gimnasio, no tienen miedo de ir a, a viajar, pero sí tienen miedo de ir a la iglesia porque me va a contagiar. ¿Cómo estará? Como dice Jeremías, pues me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo le pregunto a esas personas que juzgan, critican, señalan y mejor dicho, se creen los santos, los perfectos. ¿Cómo estará el corazón? ¿Realmente está buscando al Señor de todo corazón? ¿Realmente hay ese perdón dentro de ti? ¿O únicamente lo dices por decirlo. Porque si realmente hay un perdón, tú vas a demostrar que, so que sois ese fruto. Por esos frutos seremos conocidos. ¿Cuánto más necesita el Señor te mostrar, eh, decirte, tú no estás haciendo el trabajo? Entonces, eres, grande, eres poderoso, Señor. Estoy buscando ahorita eh, una palabra que el Señor me trajo en estos momentos. Se me, eh, se me fue el versículo. Pero el Señor me iba a traer un, un, un, una palabra. Y recuerda que Juan 8.32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero por los frutos seremos conocidos. ¿Dónde están esos frutos? Como nos dice que me buscarán de todo corazón. ¿Realmente has tenido ese encuentro con el Señor? ¿Y qué bien le hice una pregunta a una persona? ¿Conoces, conoces, conoces al Señor? Y dice, nadie conoce al Señor. Claro que cara a cara nadie lo conoce, pero lo conoces realmente. Tú conoces lo que él anhela en tu vida, realmente conoces lo que tú, lo que él quiere para, para, para, no únicamente para ti, sino para tu hogar. Y no me respondieron, no me respondió esa persona. Hay que me a entender, no la juzgo, sino que hablamos por hablar, pero... Lo que dice Jeremías, cuando me busquen de corazón, cuando tú busques de corazón realmente, Señor, vas a dejar de usar ese dedo. No vas a tener, no, no, no vas a tener ese miedo de, de, de congregarte, realmente de ser transformado, cambiado en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, precioso eres, Señor. Eh, algo maravilloso que nos dice el Señor, eh, que cada día de nuestras vidas, Debemos ser mejores, no tener ese miedo. Debemos de buscar de su presencia. Y es por eso que debemos avivar el fuego que hay en, en, en, en cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor nos está invitando a, a que realmente lo busquemos de corazón. Y es por eso que la eh, palabra que el Señor me está trayendo en este momento, Iglesia, Estoy, estamos haciendo esta emisión, pero hay, me está trayendo una palabra. Una palabra maravillosa en el nombre poderoso de su nombre. Señor, llenanos más de tu presencia. Llenanos más de tu presencia. Lucas, el Señor está hablando. Lucas 6, 43 al 45, que nos habla, por sus frutos nos conoceréis. Vamos a buscar rápidamente. ¡Qué uf, qué hermoso eres, Señor! Maravilloso. Mira cómo el Señor nos habla. Uh, de un, momento, de un momento a otro nos cambia todo. Y mira, eh, tenía otra cosa diferente, pero el Señor te acabó de traer esto. Qué maravilloso. yo Pudimos haber cortado esto, parar la emisión, pero la, la estamos siguiendo porque el Señor nos está direccionando, el Espíritu de Dios. Por pues los frutos los conoceréis. No es un buen árbol al que los malos frutos, ni el árbol malo al que el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de las espinos ni, las, ni de las zarzas o sea, de los arbustos, se, eh, se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón, saca lo bueno. Y eso es lo que debemos sacar, siempre lo bueno. Es como eh, en esa película La Cabaña, el Espíritu de Sabiduría le decía a este hombre, bueno, eh, llegó el momento de juzgar, y él decía, sí, voy a juzgar, y le daba a escoger a sus dos hijos escoge uno para el infierno y otro para el cielo Y decía no los dos yo voy a dar mi vida por él ahora ahora estamos como ese hombre siendo jueces y por eso la palabra dice el hombre bueno del buen tesoro de, de, de tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca y es lo que vemos hoy en día un pueblo que no se quiere congregar realmente, sino únicamente quiere los afanes. Quiere únicamente buscar qué? Los beneficios y señalar y juzgar y ya. Y ya para ir terminando, mis hermanos, Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Mira al Señor, maravilloso. Nos trajo, este era el último versículo, pero mira lo que nos trajo hoy en Lucas, capítulo 6, 43 al 45. Eh, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente tu prioridad es Jesucristo? ¿O únicamente estás en un templo por aparentar, tener apariencias, y decir yo asisto, y que estoy bien con Dios? Y las decisiones que tú tomas, tú dices estar bien. Pero realmente no son decisiones de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, hemos venido que... a ser esos frutos para ganar almas. El Señor no necesita ayuda, pero por nosotros mucha gente debe llegar a Cristo. Por nuestra forma de ser, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de actuar, por, por las decisiones, porque siempre van a ser consultadas por con el Señor. Así que te invito, que no tengas miedo de ir a, a, al templo. Como no tienes miedo de ir al cine a pasear y hacer otras cosas, no tengas miedo. Siempre la gloria y la honra al Señor. Invito a que hagamos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gloria y honra y poder, Señor. Gracias, Señor, porque Tú eres maravilloso, eres grande, eres perfecto, Señor. Como lo dijiste en Tu Palabra, Señor, en esta visión, porque la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Esa abundancia, Señor, que a veces, uh, Padre Celestial, se habla, pero no se piensa para hablar, Señor, Padre amado, o se dicen... Eh, cosas que no tienen sentido, amado Señor, y siempre justificando que tú lo dices, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, manda fuego, Padre Celestial, sobre estas personas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, para la gloria, te pedimos por Colombia, te pedimos por todas las familias, Señor, que han tenido miedo de ir a los templos, Señor, que han tenido miedo de no llenarte de tu presencia, Señor, Padre Celestial, amado Rey, poderoso Señor, porque, como dice tu palabra en 1 Corintios 3, 16, no sabéis que si sois templo de Dios y el que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y, ese es, y, y, y el Espíritu Santo, cada día te invitamos que habite en nosotros, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, y Jesucristo. Y no llenes más de tu presencia, Señor. Padre amado, te doy gloria, y honra y poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos de La Fe que Conquista, esto ha sido otra misión más aquí en La Fe que Conquista. Síguenos en nuestros canales en nuestro canal de YouTube, Facebook, uh, Twitter, uh, también Instagram y también nos pueden seguir, nos pueden seguir por TikTok. Eh, te invitamos que nos sigas y comparte esta palabra, compártela. Y verás que llevar las buenas nuevas del Reino de los Cielos nos llena más. Y llevar más almas al Reino de los Cielos es lo más maravilloso que uno puede hacer en esta tierra. Porque estamos de paseo. Recuerda una vez más que estamos en la gloria para hablar de Dios y bendiciones y perdón la redundancia. Nos veremos en otra próxima misión, aquí, en la fe que conquista.